El libro de Esther, capítulo 9 El decimotercer día del duodécimo mes, el mes de Adar, debía cumplirse la orden y el decreto del rey. Ese día los enemigos de los judíos pensaron que los aplastarían, pero sucedió exactamente lo contrario. Los judíos aplastaron a sus enemigos los judíos se reunieron en sus ciudades por todas las provincias del rey Jerjes para atacar a los que querían destruirlos. Nadie podía oponerse a ellos, porque todos los demás pueblos les tenían miedo. Todos los funcionarios de las provincias, los jefes, los gobernadores y los funcionarios del rey ayudaron a los judíos, porque tenían miedo de Mardoqueo. Mardoqueo tenía mucho poder en el palacio real y su reputación se extendía por las provincias a medida que aumentaba su poder. Los judíos atacaban a sus enemigos con espadas, matándolos y destruyéndolos, y hacían lo que querían con sus enemigos. En la fortaleza de Susa, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. Entre ellos estaban Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, los diez hijos de Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos, pero no tomaron sus posesiones. Ese mismo día, cuando se informó al rey del número de los muertos en la fortaleza de Susa, este dijo a la reina Esther, Los judíos han matado y destruido a 500 hombres en la fortaleza de Susa, incluidos los 10 hijos de Amán. Imagina lo que han hecho en el resto de las provincias reales. Ahora, ¿qué es lo que quieres pedir? Se te dará. ¿Qué más quieres? Se te concederá. Si le plaza a su majestad, respondió Esther, Permita que los judíos de Susa hagan mañana lo mismo que han hecho hoy, siguiendo el decreto. Además, que los diez hijos de Amán sean empalados en postes. El rey ordenó que se hiciera esto. Se emitió un decreto en Susa, y empalaron los cuerpos de los diez hijos de Amán. El día 14 del mes de Adar, los judíos de Susa Volvieron a reunirse y mataron allí a trescientos hombres, pero de nuevo no tomaron sus posesiones. Los demás judíos de las provincias del rey también se reunieron para defenderse y librarse de sus enemigos. Mataron a setenta y cinco mil que los odiaban, pero no tocaron sus posesiones. Esto sucedió el día trece del mes de Adar. Y el día 14 descansaron y lo convirtieron en un día de fiesta y celebración. Sin embargo, los judíos de Susa se habían reunido para luchar los días 13 y 14 del mes. Así que descansaron el día 15 y lo convirtieron en un día de fiesta y celebración. Hasta el día de hoy... Los judíos rurales que viven en las aldeas observan el decimocuarto día del mes de Adar como un día de celebración y fiesta, un día festivo en el que se envían regalos unos a otros. Mardoqueo registró estos sucesos y envió cartas a todos los judíos de las provincias gobernadas por el rey Jerjes, cerca y lejos, exigiéndoles que que celebraran todos los años los días 14 y 15 del mes de Adar como el momento en que los judíos descansaban de su victoria sobre sus enemigos y como el mes en que su tristeza se convertía en alegría y su luto en un tiempo de celebración. Le escribió que observaran los días como los días de fiesta y alegría y que se dieran regalos de comida unos a otros y regalos a los pobres los judíos acordaron continuar con lo que ya habían comenzado a hacer, siguiendo lo que Mardoqueo les había escrito. Porque Amán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de todos los judíos, había tramado destruir a los judíos y había echado pur, es decir, una suerte, para aplastarlos y destruirlos. Pero cuando llegó a conocimiento del rey, este envió cartas ordenando que el malvado plan que Amán había planeado contra los judíos recayera sobre él, y que él y sus hijos fueran empalados en postes. Por eso estos días se llaman Purim, de la palabra Pur. Como resultado de todas las instrucciones de la carta de Mardoqueo, y de lo que habían visto, y de lo que les había sucedido, los judíos se comprometieron a adoptar la práctica que ellos y sus descendientes y todos los que se unieran con ellos no se olvidaran de celebrar estos dos días tal como se había establecido, y en el momento adecuado cada año. Estos días debían ser recordados y celebrados por cada generación, familia, provincia y ciudad, para que estos días de Purim fueran siempre observados entre los judíos y no fueran olvidados por sus descendientes. Entonces, la reina Esther, hija de Abíail, escribió una carta, junto con Mardoqueo, el judío, dando en su carta plena autoridad a la carta de Mardoqueo sobre Purim. También se enviaron cartas expresando paz y tranquilidad a todos los judíos de las 127 provincias del imperio del rey Jerjes. Establecieron estos días de Purim en su momento, tal como lo habían ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, comprometiéndose ellos y sus descendientes a los tiempos de ayuno y luto. De este modo, el decreto de Esther confirmó estas prácticas relativas a Purim, que se escribieron en el Registro Oficial.